volvió el Kevin todo está bien mira wey. ay wey buenos días raza este es el segundo día de la travesía ya amanecimos en el avión estamos desarmando el campamento está toda la raza y mucha raza está el bañito mira tenemos baño un bolsas, eso eh, es. el bañito faldeando el avión. Estaba grabando anoche, pero no se viraba anoche, gente. vaya La maja. A la punta. Está loco. Aquí andamos en el desayuno. Mira, mi papá se está aventando una birria. Y ahora trajimos hecho, ¿no? Estamos calentando. Calentando. van a hacer machaca con huevo. Aquí estuvo la carnita anoche. <risa> todo, todo, hay de todo. Aquí ya juntaron las casitas. Chequen este G, mira. vaya Michelle! Mira, güey. Macizo se va. 6 cilindros, eh. Un sierra, una madre modificada nomás. andamos raza en el segundo día ya salimos del avión aquí estamos en una bonita, no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo bien el nombre de tantos videos que veo pero está bien alto aquí algo bien y está, nos falta una para arriba que anda mi papá El, el, el sedano ¿verdad? aquí andamos en otra duna alta están todos los carros aquí está toda la raza y se ve todo el desierto algo bien todo el desierto ahí va el Saddam. tienen que faldear aquí Para ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Vaya, va, no? va, ahí va, abajo, ¿no? sí, ahí vaya. Vaya, va, ahí va, a salir ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Vamos no a dar la vuelta allá como este va a tirar. mi papá todavía con toda la seguridad ya mi papá día domingo, segundo día de la travesía ya estamos a a la mitad de poder salir de aquí de la travesía muy buena muy, una travesía muy, muy, de este, muy de este. difícil la mera verdad no, no. se están batallando todos los 6-0 y los 5-3, todos botes? están batallando no creo Aquí llegando a Cruz de Briones, raza. Cruz de Briones. La, una, más, la, más, alta la de Briones. más alta del desierto. Está chingoncísima esta duna. Es lo más chaca que hay. Aquí a ver dónde nos ponemos. Aquí nomás. Quisiera que vieran la dimensión de esta duna en persona. Aquí en la cámara se ve una cosa miniatura. Lo que es en realidad. Es algo impresionante la neta. Ahorita vamos a grabar los carros subiendo. Hay buena cheroquita, hay buena cheroquita para arriba. A ver, ¿la irá a hacer? Mira. Baja, baja, baja. Mira. Dale, dale, dale, dale. ¡ay! Mira. Ay, wey. Ahí la hizo. oye viene jeep y... mira te digo ya nos vamos raza de De briones, de briones. próxima parada yo creo que va a ser eh, ¿El, culito? el culito o eh, la reina ahorita les sigo tomando videos está bien perrón ahí van reyse mira que vean última ir la tapa la pura bandera ahí va el race por arriba Ahí va un carro para arriba, mira. A ver si lo alcanza a grabar. Mira, jaladísimo va. Y luego cortamos que me van a dejar. Ahí está grabando. Aquí vamos a agarrar una bajada bastante profunda. Aquí está, está un poco alto. ya va Michelin, miren. Ahí lo está pensando. Aquí en esta bajada no tienes que No tienes que usar los frenos, solamente el de motor nomás porque es más probable es que te voltees. Ahí vamos, ahí vamos, párale, párale. Ah, cabrón. O oh, no sé, así allá va. Ay, güey. No le vayas a maniar. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos bien. Ah, chingazo. Ah, carajo. Ahí va, ahí va No, no, no No, ya te quedaste? Aquí nos atoramos con una Gedeon aquí Se descontroló algo el No, Pero a si no nos ponchamos eso? pero pues se me vino pues del susto me vino que no vamos a salir de aquí wey. Ah, sí, por aquí mira aquí está bien es que dar la vuelta allá se fueron los del grupo porque nos atoramos nosotros aquí nos estrellamos con una redondilla Seguimos, aquí vienen jalando un carro porque viene fallando. Lo jalaron con el winch. Ahí va. Ahí están unos Racer. ay no marras, ahí no más, Llegando al culito del diablo. Al prestamista le dicen ahora porque ya no pueden poner culito. Aquí vamos llegando Allá no los cerrando dando vueltas Ahorita le voy a tomar un videito de mejor calidad Para que se vea bien Desgraciadamente Raza se volteó El Kevin Todo está bien Todo está bien, todo está bien Pero Ay, me cansé Pero ahí lo van a desvoltear Ahí va para abajo La gana de voltearlo. Jálalo un poquito, güey. ¿Quién está aquí? Ahí viene un güey allá, mira. Está, Ándense para atrás, ándense para atrás, porque por aquí va a subir. Ándense para atrás. No, ahí va a agua, agua, agua, ahí viene, viene. ¡Ay, güey! Está loco. El culito del diablo. Dale, dale, cabrón. Vaya este cierrita, no. Con bypass y todo, no, Agua, aguua. Ahí viene esta madre, wey. Dale, dale para acá. mira dónde va el sierra? mira dónde va el sierra allá? Eh, trucha, porque viene el sierra allá, eh, güey. Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó. Ah, porque viene el sierra allá, no? Ahí va una xerocona, ahí va una cherocona. Viene el sierra también. algo bien algo bien algo bien no hay ni cuál grabarlo con mira la cheroquita también mira el sierra güey casi nada no vienen esos también van para abajo Veo para arriba aquel Otro rollo aquí, otro rollo Ese jefe se quedó ahí, güey. Ahí en el Silverado, ahí mira. mira nomás. Me daba el cierre otra vez. Ahí en la cheroquita de más fuera que hay para abajo. ¿Qué, qué llegó el helicóptero, llegó el helicóptero raza. Mira, va faldeando. <risa> mira, chula, ahí viene uno faldeando, mira. Mira. Este cierrita también jala macizo. No. Jala el otro. ¿No se volquería alguien que va vale al helicóptero? No. Mira el cierrita ese raza. Pero ahí arriba también. ¿eh? Puta, ya está quemado, loco. ¿no? no, Michelle, no, Michelle. Ahí viene, Gibson güey ¿Cómo jala? Mira, como Ahí le va, mira, cuando bajes ahí, ahí. Ah uno no? Mira. Trae aleta, así trae aleta. Mira que chula. Mira ahí arriba, güey! que la primera vez. No no, pero... que la gasolina no, Ahí va el pepillo, ahí va el pepillo. ¿Quiere subir para acá? Yo creo el pepe, el pepino. Mira este cómo viene. Agua, agua. Agua, agua, en ese jeep, aquí en el culito del diablo mira mira como sube, mira como que le falta poquita, no? está apretando <risas> va, hola buenas tardes ay, ay, ay casi chocan allá va el dinosaurio güey. mira el dinosaurio qué chulán Ya vienen anaranjados aguas truchas. mira el dinosaurio cómo se torció ya güey aguas aguas aguas aguas, aguas. 99, 99. ahí van a Chiroquita 4-0 mira, mira nomás 4-0 para ay ay ay mira pero se le lo oye en los huevos, no se le muere nada güey. mira, que chulada ¿no? te parece la del colega güey? con los rincitos mira, subió mejor que el otro mira, se vio mejor que aquel LS Aquí llegando a la cruz, así se llama aquí la cruz, la cruz de nadie. Aquí juegan tiros y la raza sube. Y necesitas trae muy buena suspensión para subir ahí, porque hay mucho permanente. mucho permanente. Ahí les voy a tomar un videito de más de frente, más de cerca si llegamos. Pero está alto el pedo ahí. Ah, grande está una raza la neta. No se ve en el video bien, pero Ah, perrona aquí no cualquier shango sube y van rugiendo los motores para arriba mirá ese como va algo bien mira un motor originalito no sube como está la bonita no hay aquí está toda la raza del Estamos en la Cruz, chingo de raza ahí. Ah, los no, carros para arriba. Puro carro de caché la neta. fuga, fuga raza. Ya nos vamos de la Cruz. Próxima parada. Si Dios quiere, el culito. Ah, no, no, no. ¿Qué? La reina, la reina. La reina. Y yo va para afuera para salir con el favor de Dios. Está muy chingón aquí. Pero ya vamos para afuera ya. Ánimo. Mi raza, mi raza. Andamos ya queriendo salir del desierto. Aquí vamos por el. ¡Ay, güey! Por el freeway que le llaman. Aquí van todos los carros saliendo ya unos pocos porque yo creo que somos como unos 2000 en la travesía no hay un hay un con... no, no vamos a llegar no hay un conteo de carros pero sí yo creo... yo creo que vienen unos 2000 carros aquí vamos por el freeway que le llaman y está toda madre aquí ven todos los carros mira saliendo ya vamos directo a San Luis, con el favor de Dios que lleguemos a San Luis, yo creo que les voy a tomar un videíto. si llegamos a la reina también se los tomo ahí viene la raza, ahí viene la raza vámonos, vámonos ya vamos para afuera ya vamos para afuera una raptor tranquilona hola Shiroquín de mi compa Ah. Nosotros traen los motorzones Cherokees, Silverados Racer, de todo hay ahí van todos los carros gladiadores de todo viene nosotros nos ponemos a poner un cofre y ya vamos a agarrar camino para allá impresionante la neta es la cantidad de carros que hay aquí es un polvaderón, por eso no se ve bien, pero son miles de carros. Ahí va Michelle, mira. Hay muchos permanentes de tantos carros que van. Mira, aquí. Es una inmensidad de carros, no hay ni en los, con los que vienen, la neta viene el compa Con, con Panaum. Aquí viene lo del allá, equipo allá De Michelle No, no, no Es un alborotadero aquí Parece hormiguero, la neta no creo. No, no creo Algo exótico, mis compas Como dice el Tijuana sin cacer La neta, está pasado el lanza aquí, oiga está Qué chulada, no sé dónde será aquí, pero está bien pasado de lanza. Mira. No, hombre, no, hombre. Es una chulada esto. Es algo que no se ve todos los días. Aquí nomás lo que estoy grabando son como unos mil carros. Algo exoticón. Qué chingón se ve la neta. Mira. Y todos los que vienen todavía Está loco Y apenas vamos de salida Qué chingón se ve la neta Y todavía nos falta más salida Ya salimos Ahora, ¡Au! ahora